Mi otra cuenta está aquí, sí. y bueno, eso es, eh, quería decir que lo más importante no son los seguidores, bueno, si sí lo son, pero no lo más importante no es cuánto tengas, sino cómo sean. Es decir, puedes tener muchos suscriptores, y eso está bien, la cantidad es buena también, pero. La calidad también es importante. No puede ser que no te comenten o que sean haters todo el día. Si eres, son haters, porque están suscritos a tu canal, eh? ¿Por qué están suscritos? Y bueno, eso es lo que quería decir. Que si estáis suscritos a nuestro canal y os gustan nuestros vídeos, explícanos porque os gustan o porque no os gustan y todo eso, explicad contad, si tenéis problemas y por eso no escribís comentarios explicadlo, bueno si tenéis problemas para escribir comentarios porque vuestro teclado no va entonces no, pero podéis buscar teclado teclado virtual o así que por ahí el ordenador debe estar y escribid comentarios votad y todo eso si os gusta suscribiros, si no tiros, los libres y todo eso. Y bueno, la cantidad no es lo que importa, sino la calidad. Y haremos vídeos, bueno, intentaremos ver los mejores, pero son vídeos para amigos, ¿sabes? Para quien lo vea, no contiene pocos fans, pero son amigos y, yeah, y eso. Que bueno, están, son para reír un rato, ¿vale? No hace falta mucha cosa. Bueno, a uno más corrado que otro, pero es para bajar el rato. No es para. Bueno, en otros canales sí que quiero ser. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el esto? ¿Premier? No, No. ¿Cómo se llama el. Sí, el. Partner. Entonces sí que quiero ser partner y eh, los vídeos serán mejores y irán a un público más específico, más. Bueno. Que puede ganar seguidores fácilmente pero en este no bueno si hay seguidores mejor pero si no los hay tampoco pasa nada porque quien los vea se tiene que divertir si no se divierte que se vaya diviértete o vete bueno <ríe> y eso adiós